Thank you) Yo soy Celeste Aguayo, soy el Gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa GnRSA, una empresa dedicada al desarrollo de hardware y software en elementos de control de asistencia en este país, recursos humanos, control de acceso, y aquí llevo más de 15 años trabajando. El primer contacto en la Universidad de Chile, que eh, trabajaban con una metodología que se llamaba metodología ágil, eh, y nos dio los primeros aprontes qué significaba, pero yo la miraba más o menos de lejos. Pero cuando empecé a ver a estos chicos, que eran los alumnos de, de Agustín, cómo trabajaban y cómo iban produciendo valor para lo que yo les iba pidiendo, ya iba quedando como medio impresionante. Esta cosa funciona, la cosa va por aquí, yo tengo que aprender. Cuando uno implanta una metodología ágil, ya desde los primeros días, uno ve el cambio inmediato. Ya no, Tú no haces una reunión sentado en las cuatro sillas y haces la minuta y discutes cuatro horas alrededor de una taza de café. Descubres lo, in, lo improductivo que es eso. Sillas al final, todos de pie, papelitos en la mano y vamos escribiendo la idea. Y en media hora, concretas algo que podrías haber estado discutiendo 4 o 5 horas sin que se llegara a ningún objetivo. Ese es el principal cambio. Uno se olvida del papeleo inútil y se va a la sustancia de las cosas. Esto es como aprender a nadar. Mientras no te lanzas a la piscina no voy a dar primeros graciados. Cuando tú lo aprendes en la práctica, el aprendizaje... Eh, pasa hacia atrás el cerebro de te hay en la mano. Vas viendo lo bueno y lo malo, y también hay cosas que hay que adaptar. Hay cosas que uno dice, ay, mejor hacerla de esa forma y en tu grupo no funciona. Acá hay un montón de cosas que he tenido que modificar. Pero eso es válido también dentro de la metodología. No todo es absolutamente rígido, de eso se trata. En poder ir eh, siendo cada vez más flexible y adaptándose uno al mundo. Con el mundo de la tecnología es lo mismo. Te cambiaron el sistema operativo y dónde encuentro el Word y dónde me lo cambiaron. Me lo... Y está eso nada, no tienes a qué reclamar, adáptate o muere. Entonces, uno no puede seguir llevándole la contra a las adaptaciones, y eso es lo, lo principal que aprendes en la clínica. Exquisita la experiencia, súper buena. Eh, poder crecer, porque uno va haciendo crecer la metodología por tanto, pero también la metodología la hace crecer a uno. Eh, y ir avanzando en este camino me parece súper interesante porque principalmente valora al ser humano. Entonces, cuando uno entiende que el fin último son las personas, genera entornos más ricos para uno y para nuestros clientes y aporta valor. Entonces, ¿qué mejor? Súper valioso. <risa>